Mi nombre es Erika Jojoa, eh, no, tengo un emprendimiento familiar, no, toda mi ascendencia materna ha hecho dulces típicos toda la vida y nuestro negocio es Dulce San Juan, estamos ubicados en el barrio Caicedonia, calle 21G, casa 121 justo al respaldo de la casa de acción comunal del barrio de Caicedonia. Les cuento que toda mi ascendencia materna ha hecho dulces típicos a base de leche, y ahora pues mi abuelita, mi, mi mamá y ahora yo. Apenas yo miré la, la convocatoria, me inscribí, me parece una muy buena oportunidad para poder utilizar esta herramienta. Ya cuando vine acá la primera vez, eh, ya pues nos sentamos todos en el computador, empezamos a trabajar, yo ya tenía una página. Pero, pues yo trabajaba muy básico. Nos enteramos de muchísimas herramientas que hay, eh, de muchas plantillas que nos presta Canva. Hay unas que son pagas, otras que son totalmente gratis, que eran las que utilizábamos nosotros. Eh, y a lo último, ya pudimos ver cómo se hacían las publicaciones directamente de Canva a las redes sociales. Y a las personas que no habían creado todavía su página en Facebook o en Instagram, aquí se hizo. Entonces hay personas que no tenían esa red social y aquí se dio la oportunidad para que ellos sepan cómo se hace una página en Facebook, en, pues del emprendimiento, no una personal. <risa> así muy fuertes porque ya conocía la, la un poquito de la plataforma las explicaciones de la profe es muy buena habían cositas que a veces uno se varaba y ella se tomaba el tiempo para ir por estudiante por estudiante y preguntar qué pasa porque a veces uno se queda ahí estancado y sigue y sigue el grupo no en cambio ella iba por cada uno de nosotros y había algo entonces para seguir todos en equipo eh, no, pues los cambios en, lo de la, en la página y ya digamos como que a uno eh, lo motivan a ver también otras redes sociales y ver cómo hay plantillas, eh, digan la herramienta Canva te da plantillas para cada red social, eso yo no tenía ni idea y hay para Facebook, para Instagram, para TikTok, entonces estas herramientas eh, sirven para este tipo de redes sociales que son tan populares que nos ayudan a, a generar ventas, entonces eh, sí, son súper útiles y espero pues ya poder hacer cositas y publicarlo, espero que ahí me encuentren en las redes sociales.